¿Qué tal mis amigos? Alegría de mi corazón en otra edición más para todos ustedes, amigos folcloristas, todo aquello que gustan lo que es la actividad folclórica acá en Santa Cruz, nosotros haciéndolo con mucho cariño en esta espectacular producción. Maribel, bienvenida. ¿Qué tal, Franco? Bienvenidos y bienvenidas a toda la familia folclorista que en estos momentos nos están viendo a través de las pantallas. Y bueno, hoy nos encontramos en la ciudad de Santa Cruz en pleno centro Primer Anillo para transmitirle toda la información folclórica desde Santa Cruz, Bolivia y para el mundo entero de las redes sociales. Exactamente, ustedes lo dicen Santa Cruz. ...y la actividad de folclórica no para, no cesa los fines de semana... ...y para ello, eh, la producción de Avia Yala la televisión... ...con el programa Alegría de mi Corazón estuvo presente... ...te comento Maribel, en lo que es la gran presentación... ...de este artista chaqueño como es Luchín Ceballo... ...más conocido como El Forastero... ...ahí por supuesto la gente bailó, vibró, espectacular la presentación... ...Maribel. Muy bien Franco, te comento también que yo estuve presente... ...en La Gran Velada de la Central Cultural Sica Sica de la Morenada y también en su gran recepción social. Como siempre, las cámaras de alegría de mi corazón transmitiendo toda la información folclórica desde Santa Cruz para el mundo entero, ya que el canal Aviala es a nivel nacional. Exactamente, usted lo hizo a nivel nacional y por ello la gente no desaprovechó la oportunidad también para enviar sus saludos a, a sus familiares, tanto en La Paz, Cochabamba y en el resto del país a través de... El... ...el programa Alegría de mi Corazón. Así es Franco, Ahora agrade... bueno, tenemos que hacer un agradecimiento a quienes hacen posible... De ...que el programa Alegría de mi Corazón siga adelante. Exactamente, vamos a agradecer a dos auspiciadores que ponen la confianza... ...en esta espectacular producción para todos ustedes... ...desde acá de Santa Cruz de la Sierra con todo el movimiento folclórico. Agradecemos a toda la familia folclórica a todos los espectadores que van y están presentes en, la, en los recorridos, a los pasantes, a los padrinos honorarios, padrinos dorados, a las señoritas guías, a los caballeros guías y a todos los folcloristas que están en la ciudad de Santa Cruz. Así de esta manera te damos la bienvenida a un programa más de Alegría de mi, mi corazón. corazón. Continuamos con el programa Alegría de mi Corazón y por supuesto que las cámaras, del, del programa estuvieron presentes este 20 de abril en el gran bueno. aniversario de los Zambos Caporales Qué bueno y seguramente eh, la presentación de grandes artistas ¿Quiénes fueron? Estuvimos con la presencia de Revelación Bolivia, el grupo Amaro y también el grupo La Naranja Mecánica Estuvieron de gala todos los fraternos de los Zambos Caporales. Vamos también a aprovechar a mandar un cordial saludo al coordinador de la ciudad de Santa Cruz que es Álvaro Paniagua ya la presente festejando el octavo aniversario del bloque Zambos Caporales Santa Cruz. Sí, buenas noches, muchas gracias eh, por su presencia y sí, estamos eh, en el octavo aniversario eh, de los Zambos Caporales Bloque Santa Cruz. ¿Cuántos años ya el, los Zambos Caporales a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional cumplimos 42 años, pero como Bloque Santa Cruz es el octavo año Vemos que es inmensa la trayectoria de esta fraternidad a nivel nacional y bueno, esperamos que sigan cubriendo muchos más años. ¿Cuáles son las expectativas para este nuevo año? Bueno, sí, los, los ambos a nivel nacional eh, eh, es una gran institución. Eh, nuestra actividad principal, el Carnaval de Oruro. Y bueno, como Bloque Santa Cruz, eh, las expectativas son eh, seguir creciendo, seguir haciendo folclore y bueno, representar a esta tierra cruceña en el Carnaval de Oruro. Bueno, queremos que aproveche e invite a toda la juventud cruceña que quiera ser parte de esta fraternidad Y bueno, canalizar ¿no? las energías en algo que es tan bonito como es nuestra cultura y la danza del caporal Claro, ¿qué mejor que mejor que bailar caporales Y bueno, eh, los ambos eh, tienen la, las puertas abiertas a todas las personas que quieran ser parte de nuestra fraternidad, de nuestro bloque y, bueno, esperarlos, ¿no?, para poder eh, ir con ellos al Carnaval de Oruro Así es, buenos amigos, los invitamos a todos y ya saben, cuando ustedes quieran mayor información, nos mandan un mensajito al WhatsApp y nosotros les estaremos dando mayor información de lo que es esta fraternidad. Bueno, mis amigos, después de haber disfrutado de esas bonitas imágenes y estar presente ahí con los ambos caporales en el octavo aniversario y de parte del programa desearles muchos éxitos y felicidades y que se siga eh, difundiendo lo que es la, el ritmo de caporal que es algo hermoso que tiene nuestro país. Maribel, seguimos con el programa. Te comento, Maribel, eh, yo estuve presente ahí en la participación de eh, Luchín Ceballo, un artista chaqueño que eh, vino... Estuvo presente el día viernes también, eh, ahí disfrutando con toda la gente y tuvo la amabilidad de darnos su tiempo de entrevistarlo. Y aparte de eso, nos cantó un pedacito de uno de los temas de, de sus éxitos para disfrutar. Y aquí te mostramos las hermosas imágenes. Veamos entonces. Bueno, mis amigos de Alegría, mi corazón. ...presente por supuesto en todas las actividades folclóricas... ...y para ello nos dimos cita a un lugar que es un ricocito chaqueño... ...y lo encontramos a nuestro gran amigo como es el Luchín Ceballo... ...Luchín Ceballo presente en Santa Cruz. Y bueno, muchas gracias hermano querido por la entrevista... ...y bueno, eh, muy contento y emocionado hermano por estar aquí en Santa Cruz... ...en esta hermosa peña que bueno, recién nos inauguró... ...la peña Marca Borrada... ...y bueno, nosotros muy contentos por estar eh, hoy... En este hermoso predio junto a mi banda musical ¿no? Qué bueno, eh, Che hermano Ahí seguramente eh, todo su repertorio Para presentar esta noche Sí, bueno, estamos ya con las pilas puestas Por supuesto, presentando todos Los mejores temas de Luchín Ceballos Bueno, ya venimos cantando ya más de 10 años, así que nosotros Muy contentos por estar nuevamente en Santa Cruz ¿no? ¿Qué proyecto se viene con Luchín Este año, 2018? Y bueno, estamos con, ya con el Nuevo disco que ya se viene, si Dios quiere estamos en septiembre ya estamos sacando el cuarto disco de Luchin Ceballos. Qué bueno, che hermano. Ya para finalizar, y eh, por supuesto, no no vamos a ir sin cantar El Forastero. Adelante. <risa> claro que sí, sin antes. Saluda al programa. Alegría, mi corazón. Alegría, mi corazón. Así que igualmente saludar a, la, a todo el equipo de trabajo. Y bueno, ¿por qué no saludar a toda la gente de Bolivia, hermano? Que gusten nuestros folclores. Que el folclore nuestro no tiene frontera. Así que yo muy, les mando un abrazo muy fraterno desde... De acá de Marco Borrada para todo. Bueno, mi hermano, no le eh, perdemos más tiempo. Ahí está el forastero. La... No sentí distancia en mi brioso al azar. galopando el alba me vine a cantar. Dios me lo bendiga todo. Muchas gracias. Ahí está la presencia de Luchín Ceballos acá en esta bonita noche. Amigos y amigas del programa Alegría en mi corazón, vamos a comentarle que vamos a tener un pequeño sector para hablar sobre nuestra cultura, alguna danza en especial. Más adelante lo vamos a ver. Exactamente, eh, Maribel, así como ustedes lo dicen, no es algo extenso en cuanto a la parte folclórica cultural en nuestro país, la danza y todo lo demás. Aquí te vamos a mostrar algo de lo que es el, los valles. ¿Cómo están queridos amigos de Alegría de Mi Corazón? Soy Jocelyn Ticona y hoy te voy a estar contando algo sobre los valles cruceños y su carnaval que es llamativo a nivel nacional. Cielo, Valle Grande se caracteriza por tener su topografía accidentada. En ellos llevan muchas serranías, eh, valles y donde el clima es demasiado templado. Mucha gente carnavalera para estas fechas visita Valle Grande, ya que piensa que el carnaval es más bonito por las tradiciones que estos llevan. Algo muy tradicional en las festividades es la Tospina, pequeña orquesta local, la cual interpreta cuecas, calullos y carnavalitos. Las coplas que se cantan contestando las mujeres a los hombres suelen tener letras bastante pícaras y le dan el condimento al carnavalero Vallegrande. Grande. El bueno amigos, de alegría de mi corazón, será hasta la próxima conociendo más sobre nuestra cultura boliviana desde Santa Cruz de la Sierra. La cultura y el folclore de Bolivia presente en varios países de Latinoamérica, en este caso presente en el norte de Chile, más precisamente en la ciudad de Arica ciudad ubicada en el extremo norte de chile donde hay una gran presencia de ciudadanos bolivianos en esta localidad se realizan dos grandes eventos folclóricos al año en el mes de mayo hay una reunión de varias fraternidades de tinkus y en el mes de junio se reúnen diferentes fraternidades de todas las danzas como ser morenada caporales huaca huaca tinkus tobas, etc. Se congregan para conmemorar el 21 de junio la llegada del Machacmara o Año Nuevo Andino Amazónico. La cultura no conoce fronteras, por eso nuestras danzas y música están presentes en todas las latitudes del mundo. Este material corresponde al Machacmara en la ciudad de Arica, Chile. Continuaremos teniendo más reportes desde Arica, desde nuestro compañero de trabajo, Rolando Alarcón. Desde Alegría de mi corazón, les enviamos un abrazo a todos nuestros compatriotas que hacen cultura y folclore en Brasil, en Argentina, España, Italia, Alemania, Estados Unidos y también en Chile, claro está. Saludos hermanos y hermanas. Y así de esta manera seguimos avanzando con el programa Alegría de mi Corazón. Vaya el Coreal, saludo para todos aquellos que de recién están pegaditos a lo que es la sintonía. Eh, Maribel, coméntenos, ¿dónde estuvo usted? Comentarte que el jueves pasado las cámaras del programa Alegría de mi Corazón estuvo presente en la gran velada en devoción a la Virgencita del Carmen, acompañando a la morenada cultural central Sica Sica. Aquí te dejamos estas hermosas imágenes. Hola amigos del programa Alegría de mi Corazón, en estos momentos nos encontramos con las cámaras de la producción del canal aviala bueno... Estamos en la sede de la Central Cultural Sica Sica, en la gran velada en devoción a la Virgencita del Carmen. Y por supuesto que las cámaras del programa folclórico no podía faltar en estos momentos. Bueno, hace un instante que acaba de terminar la misa y luego ya vienen los respectivos bailes que van a ser una presentación de Salay Santa Cruz, Salay Bolivia, Salay Cochabamba, filial Santa Cruz, Caporales y la Llamerada Socavón estarán más adelante. Así que, por favor, pónganse cómodos porque hoy sí que están de mal. Blanco, la Cultural Central, Sica Sica. programa Alegría de mi Corazón es un canal folclórico que nos transmite un saludo especial de Salay Santa Cruz una fraternidad con nombre propio saludos al programa Alegría de mi Corazón esas fueron las imágenes del programa eh, Alegría de mi Corazón que estuvo presente a la Gran Velada y ahora vamos a ir a ver el gran recorrido a la caravana que se dio el domingo con la presencia de los fundadores que en esta ocasión los pasantes fueron pasantes y fundadores. En especiales los protagonistas también fueron los guías, los, como son las señoritas guías, los caballeros guías, los padrinos dorados, los padrinos honorarios y las bandas, por supuesto, que también estuvo presente la Murillo desde la ciudad de La Paz. Y bueno, también voy a aprovechar en estos momentos de saludar al licenciado Osberto Beltrán y señora Delia, que ellos son también parte de los pasantes y fundadores 2018. Así es, eh, Maribel, y de esta manera nuestra colega de trabajo como es de Ley estuvo presente. Aquí te vamos a mostrar unas hermosas imágenes gracias a la presencia de ella en lo que es la cultural central Sica Sica. Gestión jajaja. Ja, ja. Queridos amigos de Alegría de mi Corazón, hoy nos encontramos aquí en la recepción social de la morenada Sica Sica, gestión Ja, ja, ja. Ellos están de Maltén Blanco el día de hoy, recibiendo la presencia de todos sus invitados, de algunas fraternidades que están haciendo el lightning folclórico, devolviendo el favor y la participación el día de hoy. <tose> Vemos presente a lo que es Salai Santa Cruz, que también está el día de hoy presente en esta gran recepción social de la morenada Zika Zika. Esta fraternidad viene encabezada por las niñas. Ustedes ven la destreza que ellas tienen para poder bailar. ¿Cómo estás a tenerte presente el día de hoy? en Una actividad folclórica, Leonora Cardona Cuéntanos tu experiencia el día de hoy Mira, contentísima, muy feliz Porque realmente día tan especial de la fraternidad sin cacica, para la mamita del carmen hacerme partícipe en un acto tan tan este, y inolvidable te juro que es un honor y bueno eh, ahora expandiendo mi música a nivel nacional no así es tenemos entendido que tienes un tema de salai no que recientemente ha sacado con renovación andina así es ¿no? exacto recién hemos salido con renovación andina y salai santa cruz un tema que se llama a bailar salai y bueno están las redes sociales y ahora en una semana estoy eh, estrenando una canción que he grabado en Quechua Así que esperemos que sea el agrado todos para poder demostrar que la cantante cruceña puede tener la versatilidad y puede integrar al país con su música Así ah, esta parte de tener una belleza espectacular, siempre llama la atención donde vas, años de trayectoria ya También tenemos entendido que también tu hijito participa contigo Claro, mi hijo es mi músico, uno de mis músicos principales él ha aprendido charango con el maestro Fernando Torrico, eh, guitarra con mi papá, y es parte de mi equipo porque él eh, toca las morenadas del charango, toca el bombo en las chacareras, toca la guitarra en los aquirarios, o saca mi hijo, es parte ya de, de, de, mi, de mi música. Agradecerte, Leonora, por el talento cruceño que le presentas el día de hoy, acompañándonos a nuestros hermanos, integrando Bolivia el día de hoy. Gracias, te dejamos seguir disfrutando. De... Hermoso. Muchísimas gracias y quiero agradecer nuevamente a la Fraternidad Sica Sica por todo el, el, el cariño Y bueno, a bailarse se dijo Y a esta hora de la noche ya vemos el ingreso de las señoritas guías También encabezadas por su reina de esta gestión El día de hoy vemos a cientos de personas que se han dado cita para poder disfrutar de este recorrido folclórico. Desde el sexto anillo de la avenida Santos Dumont hasta el séptimo anillo, vemos una cantidad de personas increíblemente. Es la primera vez que yo veo bastante eh, concurrencia de personas que se dan cita el día de hoy para poder disfrutar de esta hermosa recepción social. Y así de esta manera vemos también la presencia de las señoritas guías de los alcapones presentes por supuesto también demostrando y acompañando a la fraternidad La Cultural Sica Sica. Eso, eso, eso por Y también vemos la presencia de los de la fraternidad, la señoría Ligimani, a la cabeza también de uno de los machachi comandantes, el cual lleva adelante y por supuesto acompañando de los jóvenes guías. Y ahí también vemos los jóvenes guías de la fraternidad Transporte Pesado. Y ahora vemos la presentación de la fraternidad Los.. Los Cocani también hace su paso. Acompañándos. Ahí están las, las hermosas señoritas guía. El viernes 20 de abril, Los Carcas presentaron su concierto sinfónico en la ciudad de Santa Cruz. Alegría de mi corazón tuvo el placer de presenciar el espectáculo y hasta logró hablar con Gonzalo Hermosa, uno de los fundadores del grupo folclórico más representativo de Bolivia de todos los tiempos. Les dejamos las imágenes. Queridos amigos de alegría de mi corazón, nos encontramos aquí disfrutando del concierto de los Gargas. Por favor, ¿cuáles son las expectativas de aquí en adelante después de tanto tiempo han vuelto a Santa Cruz de la Sierra? Esperamos volver a Santa Cruz y este, este show que hemos hecho con Sinfónica creo que va a volver en un tiempo más. Eh, así es. ¿Han cumplido las expectativas con la última canción que han lanzado ustedes de una morenada? Por cierto, que hace no, no, tiempo no lanzaron una morenada, sí, ¿no? Sí, así es. Hemos, eh, en el Facebook estamos cerca de 1.500.000 visitas. Es increíble, en dos semanas. Gracias a los que votaron a favor y en contra. Sí, así es. Pese a todo, igual lo han visto. Críticas así, aceptadas, ¿no? Así, así. es. ...y bueno, vamos creciendo sigue con el folclore boliviano... ...seguimos, seguimos, porque los carcas no la paran... ...hasta los 50 años, medio siglo de los carcas... ...así es, bueno queridos amigos... ...sigamos disfrutando más de este concierto. Ahora vamos a ponerle ritmo al programa Alegría de mi corazón... Y ahora nos vamos a ir con el ritmo que está de moda, Franco. Exactamente, usted lo dice, está de moda. El ritmo de sale y te vamos a presentar a continuación. A cargo del grupo folclórico Sumay Andina que dice rompe taquitos. Sí, Tienes o Un mi cholita. Así baila tu piña Moviendo así de esta manera hemos disfrutado de este hermoso video como es el ritmo de Salai y lastimosamente ya casi llegando a la parte final Maribel Gigante en mandar saludos a todos aquellos que están eh, en sintonía eh, del programa y también aquellos que nos hacen llegar su mensaje vaya el cordial saludo para uno de nuestros grandes amigos folcloristas como es José Lara vaya el cordial saludo también para Heisei Ávila, cordiales saludo para eh, Cristian para todos aquellos que eh, nos siguen día tras día, en cada programa que presentamos Alegría de Mi Corazón Maribel. Exactamente, no puedo eh, despercibir, que mandar saludos al Salay Santa Cruz Salay Cochabamba, filial Santa Cruz, Salay Bolivia, ya que estu estuvimos escuchando un temita sí. y bueno, a todas las morenadas a la Central Cultural Sica, a la Morenada Sociedad Maravilla del Mundo, a la Morenada Comunidad Cocani, Central Santa Cruz, Señoría Ligimán y Transporte Pesado Filial Santa Cruz, Central Aroma y bueno, infinito porque vamos a son seguir... Extenso, ¿no? Son extenso las Morenadas, así que muchísimas gracias a que estén pendientes en el programa Alegría de mi Corazón. Exactamente, como usted lo dice, Maribel, pendiente y nosotros también pendientes de todas sus actividades que nos hacen llegar también a través de la línea del WhatsApp que sale en pie de pantalla. Estaremos nosotros ahí presentes cada actividad que nos haga hacer saber. Y nosotros ahí con gusto, ¿no? Exactamente, pueden mandarnos sus mensajitos para que nosotros los leamos y mandemos a la ciudad de La Paz, a la ciudad de Cochabamba. Y bueno, así de esta manera termina el programa. Muchísimas gracias. El buena producción, el canal Yala. También mandar un saludo al señor Willy, que nos está viendo. Cada, cada programa tras programas en la Ciudad de La Paz. Exactamente, y como usted lo ha dicho, ya llegamos a la parte final y agradecer a los auspiciadores que gracias a ellos hace posible que este programa sea hecho para todos ustedes con mucho cariño y con una espectacular producción de Avia, ya en la producción. Maribel Troncoso, hasta la próxima. Franco Domingo, hasta la próxima. <risa>